Uh, bueno, nosotros tomamos el caso de Eric en enero de este, este año, um, él ya había sometido un asilo en frente de los jueces, algunos de los jueces más difícil en los Estados Unidos que están en Oakdale, Louisiana y Eric eh, estuvo detenido allá en, en Louisiana. Um, nosotros fuimos a una audiencia individual en marzo um, y el juez se negó la aplicación en cada manera que se puede negar a un asilo diciendo que el testimonio de Eric no fue creíble, que la persecución que sufría él en Cuba no había persecución y no había un buen eh, relato o sea un buen fundación para algún miedo en el futuro eh, en la persecución política por tener su propio tiendite de, de ser barber. Eh,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 Bueno, ¿y qué dice él? Llorando, Uy, llorando. No lo puedo creer. ¿Y ustedes pensaban que se podía ganar eso? Esa no, apelación. no, lo dudamos mucho. No. Todo el tiempo, créeme que no. Y entonces, eh, ustedes entienden que fue una apelación y saben lo difícil que es ganar eso, ¿no? Sí, no, pero Anthony, de todo mi respeto, me ha el sombrero. Ganar el Luisiana es algo que eso es increíble, Muy increíble. Muy pocas personas ganan el Luisiana. Abogado, y como él, ¿cuántos cubanos pueden estar en la misma situación? Bueno, en Luisiana, de verdad, hay, hay, la mayoría de la gente detenida allí son, son cubanos. Mm -hmm. um, promedio de 4, y la mayoría de ¿Cuántos? la gente... Un promedio 4,000 cubanos. Cuba. Sí, y después de que prueba la credibilidad, la, la entrevista del miedo creíble, están pasando todos los cubanos ahí en Luisiana para estar detenidos. Y la verdad es que la mayoría del, de esos cubanos tienen un como un miedo basado en alguna persecución que no es exactamente lo mismo como sufre, sufrió Eric aquí, pero muy similar, por expresar um, su opinión política, eh, por estar, eh, para creer en el eh, mercado libre allí en Cuba uh, y para resistir las cosas de la, la revolución y sea, como decir Eric y cosas así. Entonces Eric simplemente quería vivir su vida normal. Uh, y gracias a Dios, ahora va a tener chance aquí en los Estados Unidos, en nuestro gran país. ¿Y ahora qué sigue? Ellos eh, tiene que rehacer las huellas, uh, procesar las huellas una vez más, y después la juez tiene que aprobarlo y él va a salir del cárcel. Ya como, como un asilo con, aprobado. Con el asilo aprobado. Y en dos años se puede ajustar de ser residente. Miguel Muchísimas gracias.